El reto de hoy será ganar una reliquia de platino sin usar el poder de las super zapatillas, o sea sin correr. Recuerden que podemos usar todos los glitches. Un saludo a Víctor F. Recuerden que el link de su canal está en la descripción. ¿Encontraste el código oculto? Más información en la descripción. Si les gustó y quieren segunda parte pueden pedirla en los comentarios.